Resulta ser que mi hermano todos los días iba a llevar a su amigo a su casa y, y al noche fue a llevarlo como siempre. Pues resulta ser que por ahí, por la libertad, un poquito más para allá donde se, se habían hecho un atraco en un motor rojo y él pasa un poquito más, más, más de lo que le pasa el, el, el suceso y lo mandan a parar y él no se paró teniendo los documentos. Y le dispararon de una vez y lo hirieron, mataron al otro y hirieron a mi hermano. Y dicen que, que mi hermano es un ladrón y un delincuente. Cuando él te nunca te ha te caído te preso, ni tiene ficha tampoco, así me invitó el otro. ¿Cuál, mi hermano, es, ¿Cuál es el nombre de tu hermano? José Miguel Marte García. Mi hermano trabaja en una empresa, eh, vendiendo pláticos de y vea, que tengo la licencia y todo, que ellos lo tienen, que nada más me dejan las copias. Y mi hermano no es ladrón, no no es ladrón. Para eso mi mamá le manda su dinero, semanal, que tengo hasta los recibos de los envíos. Dado caso que no está trabajando, le mandan su dinero. Entonces, ahora bien, eh, pásese, él eh, va eh, pasando a rato por el hecho. Ahora dice, dice que el motor es robado. Ahí están los papeles del motor. Ah, sí, vea, dice ¿Ese que Ese motor, motor no es robado. robado Ahí tiene. Entonces, si el motor es robado, si el motor es papel, robado ¿de qué son eso esos papeles? ¿De qué son? Y, están vacíos, dije que he robado y tengo la matrícula y pa' de papeles más, pa' de recibo más. tiene? Llegó a las nueve y pico de la noche a trabajar y sale y lleva ese amigo de ahí para allá. Y ahora dije que también dicen que andaba en un carro. Un policía dijo ahí. Después que lo investigaron, que yo le dije el nombre y todo, dijo de di que, saitó, que, ay, fue equivocado que le dimos, qué sé yo qué. Se dice que tu hermano tenía una cantidad de dinero y que fue sustraída supuestamente. Mentira, eso es mentira. Ahí tenía 3 mil pesos y tengo hasta el recibo de ese dinero, que él lo recibió en Caribe Express. ¿El llamado entonces ustedes hacen? El, el llamado que... es que yo pido que justicia. Y, y la de células, entonces, entonces, aquí es un libro, aquí lo que mandan es...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 Y la para entonces aquí es un lío aquí lo que mandan es ve donde fulano fulano ve para el otro y el otro ve para el otro